Juan Naye y Yilhu la Pascua y Esquitequichiwa, Judíosme, Jesús yasqui y pan al tepe, Jerusalén. iwan pan y pacho y huele y teopan, casito y esquina macas iwan borregosme, iwan guan jos tocome, y guan ye eguatoya, y gaquipatatoya, na moltomín, y ga teopantomín. Juan y non quita, Jesús kikuitascu riata, y ga tamás maga, noche y pan y pacho Igual que el igual y ha que Igual que es que que el pan y Igual que el que se ha que el que come ha hecho. que que se ha que que que Poisan ni neque y Dios y no higa poisan ni que y juan judíos me tatastanque. Te huila nene estilia y gamanece y gahueltic chigua y niñes ticche, y juan Jesús quisto. Chicchitina canintiopan, y juan eli dias neguigilis y gaseznicos pachiguas, y juan judíos me quistoque. Cuarenta y seis años te que panóloga mucho ni tiopan. Ich, eh, y no yo pan Jesús que esto ya, que y cuerpo. Y no higa, cua Jesús os paisa camictoya y discípulos mezclánques y es quisto. Y guan que creedos que está todo Dios esquilisto, y guan que y y Jesús quisto. Cua Jesús o no Jerusalén, cam el a la pascua, Mia que creedos que pan ye. Y que quita ya que chihuahua ya milagro. Eh, Jesús, ayakmo, confiaro huayé y pányehámeh. Y que Jesús, que ish matyach noche inúmeh. Malheh, ayakas, que les ken kislami la gente. Ya, que matyaya ken la kis noche gente.